Nadando contra la corriente, la Academia Nacional de Medicina de Venezuela advirtió que la vacuna contra la pandemia que usará el gobierno de Nicolás está en desarrollo experimental que todas las vacunas que están circulando a nivel mundial han sido aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Asimismo, la organización hizo notar que los resultados preliminares del antídoto solo fueron publicados en medios estatales e indicó que debe contar con la autorización de un organismo regulatorio independiente y creíble. De esta manera existe mucha desconfianza porque con esto no se puede improvisar y por eso la Academia Nacional de Medicina de Venezuela manifestó este jueves su preocupación por el anuncio de la represión de comenzar a vacunar contra el contagio de la pandemia con el candidato a vacunar cubano Abdala, que resaltó está en un desarrollo experimental luego de que un lote de estos fármacos llegaran al país. Dijo en un comunicado minutos después de que las autoridades informaran sobre la llegada de un primer lote del candidato vacunal que hace dos días se anunció un 92.2% de eficacia según resultados preliminares. La Academia Nacional de Medicina expresa su preocupación ante la introducción en la población venezolana de productos de dudosa credibilidad científica cabe resaltar que tanto la Abdala como la Soberana 02, que también se desarrolla en Cuba, son candidatos a vacuna y que se basan en desarrollos experimentales semejantes a los que están siendo estudiados por otros laboratorios en el mundo. Pero esto no da ninguna garantía puesto que todavía no han resultado en desarrollo de ninguna vacuna comprobada eficacia. De esta manera, criticó la Academia entonces que los resultados preliminares de la Abdala fuesen publicados en medios estatales y dijo que para que una vacuna tenga credibilidad, los datos de su eficacia deben ser publicados en revistas científicas de reconocido prestigio. La autorización debe ser por un organismo regulatorio independiente y creíble, tales como la FDA de los Estados Unidos o la Agencia Europea de Medicamentos a que dichos organismos no serán consultados con respecto a los productos cuantos. Normalmente esto debe ser consultado por la opinión de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud sobre la eficacia de la vacuna. Además, sería muy importante que según el primer lote de la Abdala, hace dos días mostró una eficacia del 92.2% en los resultados preliminares de la tercera y última etapa de pruebas anunciaron las autoridades que no detallaron cuántos de estos fármacos contra la pandemia llegaron al país. Sin más preámbulos y haciendo caso omiso a la recomendación de la vicepresidenta ejecutiva, Daisy Rodríguez, detalló que su país ha suscrito un contrato con Cuba para el suministro de 12 millones de vacunas Abdala que están llegando al país en los próximos meses. Ahora la pregunta es, ¿cuál va a ser la garantía de esta vacuna? los que la van a implementar, de dónde va a salir el dinero. Si no se obtiene el resultado que se desea, ¿cuáles son las contraindicaciones que puede llegar a tener en los pacientes? No olvidemos que llegó un acontecimiento sobre las goticas milagrosas carbativir con 100% de efectividad, según Nicolás, de un científico que, según su historia, hace tres años vendía repuestos de carbo. Algo inquietante es que tanto Nicolás como la cúpula chavista han tomado esto muy deportivamente y además con mucho folclor porque estamos hablando de todo un país que está en riesgo. Porque si bien miramos ellos los de la cúpula, arrancando desde Nicolás ya se vacunaron con las vacunas aprobadas por la Organización Mundial de la Salud. Además, si son tan efectivas las goticas milagrosas o las vacunas cubanas, ¿por qué no se esperaron a vacunarse ellos mismos? era muy protocolario que estas precisamente las ensayasen con el propio pueblo. Y por último ¿será que para estas vacunas se puede decir que con este ensayo también van a pedir el carnet de la patria? Bueno amigos, hacemos hemos finalizado esta importante noticia realmente no está mal que como país o como latinoamericanos queramos también crear, como lo puedan hacer países de Europa, como lo puede hacer también Norteamérica. La cuestión es que para hacerlo tenemos que hacerlo bien. Y bueno, no se les olvide entonces suscribirse al canal, también compartir este canal con sus amigos y familiares en redes sociales y por supuesto, activen la campanita de notificaciones para que ustedes no pierdan de vista ninguna de estas noticias. Fue un gusto y hasta una próxima oportunidad. Chao, chao.